a mí me pasa en el cine yo escuché he escuchado un podcast donde hablan sobre que hay empresas que es como que lo que te plantean su servicio es como que tú estés en el cine pero no en el cine o que escuchando al weón de las cabritas weón okay. el bullicio y todo ese tipo de es el Puma también, rollo claro por ejemplo para mí el cine es como una weón más como social es como Contarte con una mina, ir con un amigo, a ver algo, pero yo prefiero ver las películas en la casa, Claro. ¿cachai? Con, sí, con, un, con un buen equipo, con una buena tele, con un buen equipo, ¿cachai?, de sonido, en donde nosotros podamos ver eh, la web, ¿cachai?, pero no así, sí. y, y respetar la película, porque la veis bien, ¿cachai?, ¿le ¿no? pone atención a la Sí. Sí, bueno, el sí cine ha cambiado mucho Ahora podéis ver, bueno, Yo cuando era joven tenía que grabar VHS Y conseguirme una película y ver VHS sé. Ahora pongo en pum, pum, pum, pum, pum, Y me aparece la película Entonces hay una hueá de acceso súper fácil Ha cambiado todo mucho Y, y claro, no todos está adaptando a los cambios sé, bueno, realmente, La nueva forma sí. de ver cine. Por ejemplo, ahí me pasa Cuando estaba Carlos trabajando acá Me decía, puta que hueá con YouTube YouTube, eh, no, o sea, no, eh. por ejemplo, a mí me pasa que yo prefiero esperar y llegar a, a ver la película bien, por ejemplo, lo que pasaba con el Joker, yo el Joker la vi antes de, de que la estén, nada, que llegara para acá. Yeah. De hecho, la vi como, la, entre comillas, como las primeras capas de la dic web, porque no era un enlace normal, ¿sí? Entonces, no era como que yo busqué la página por Google y me aparecía el tiro me apareció por... Y ya, ya la vi que estaba solo, aburrido, pero yo igual prefiero, weón, yo esa película la he visto varias veces, y igual prefiero verla ahora, tranquilo, en mi casa, tomándome algo y yéndola bien, pues, weón. ¿sí? Ah. Claro. No así como tan con el computador encima, con la calidad del orto, está y toda la hueá, Claro, tono, sí, yo nunca he entendido también, nunca he a esas personas que ven las películas grabadas desde el cine. El formato cam que se llama. Que el Juan que, que se mete al cine con una cámara en mala y la graba. Sí, no pero pues, el buen ansioso, Juan, que quiere ver la hueá Exactamente. La <risa> bueno, tanto es la desesperación. Así que. Ya pero cerramos el tema. Dale, dale, eh... Da tú la conclusión. Conclusión, <risa> Netflix, eh, sobrevalorado, pero está bien. Tú decís? ¿Sí? sí? yo no me acuerdo que te sobrevalorado. No, comparto tu... <risa> no, si muy mucho... O sea, Netflix es bacán, sí? Pero mi problema con Netflix es que se eh, instan mucho las, las producciones, al final tú las veí, y la mayoría son... Bien, se habla mucho, se habla mucho. Eh, juega mucho al fight A, a, a... La, casa ah, papel, bah, después la casa de papel. Y la temporada 2 es exactamente igual a la temporada 1. Bueno, no, se forzaron ah, en cambio de... <risa> no sé, nada en cambiar. Mucho... Sí, la casa de papel. Está con, se nota un cambio de dirección, pero eh, no avanza nada. <risa> Mi bolón ahora es que el, el, el rollo antes... Antes, para ver cine era, como, era muy difícil y, y había muy pocas películas y no hay que una, entonces, ahora hay una sobrepoblación de cine. ¿Ya? Aquí hay muchas películas de todo y todos los años se están lanzando cosas distintas, entonces hay otro formato, hay otra forma de ver cine, eh, de consumir y de elaborar. Y si no estáis muy acostumbrados a eso, claro, yo creo, como escocés se va a hacer viejito y va a ver el cine de otra manera. voy a quedar fuera, ¿no? Porque el cine ahora... Sí, sí, caché la voy a corcés. Cara y raja, loco. Como que... Puta, igual el loco tiene un estilo. Yo igual he visto varias películas de Scorsese y Woody no, Allen no, no, también. Tiene un estilo, pero no, no sé... Personalmente no... Me gusta ver películas que no tengan el esquema clásico, ¿cachai? pero tampoco así. Oh, así oh. Y, y ahí tienen buenas películas igual. No recuerdo. Uy, también, el Corseo es como un poquito como Messi, así de, de cine. En el sentido de que si tú vayas a ver a un partido de Messi, a lo mejor pierdes el equipo y a lo mejor Messi no jugó también, ¿eh? pero te va a sacar una jugada bacán. O, o claro. Siempre va a ser un espectáculo. Sí, sí. Siempre va a ser sí, o sea, siempre, el, el, el futbolista y va a ser fútbol y va a ser bacán. Siempre verlo. Aunque juegue mal. Un partido que sí, juega un Siempre es agradable verlo porque juega jugando para bacán. Cosas del mundo. Sí, sí, sí, sí. Siempre. Sí, siempre, no, siempre. Sí. Incluso las películas malas de él siempre van a ser buenas. ¿Sí? Y siempre va a haber un mensaje detrás ¿sí? y siempre va a haber una, una profundidad que, que, que, que se agradece. ¿sí? Pero eso no es una obligación para que te guste, o... ¿cachai? Bueno, lo no que hablábamos un poquito antes, que es como si importante. No, si te cacho, yo lo que agradezco es el estilo, igual se nota el estilo, yo veo, yo veo un estilo diferente de hacer películas. No sé si es como para tanto, pero, por ejemplo, Perro de la Calle, a mí me gusta, nah, ¿sabes lo que me gusta esa película? El diálogo. Sí, pues. Sí. El, diá el diálogo en el restaurante, hablando, es como... Sí, no, es que puta no recuerdo el diálogo, pero sí, mi perro conmigo soy, pero y, y tu mujer y la weá... Una weá así como... esta palabra me gusta, es muy, muy de Netflix, eh, diálogos indistintos, están hablando una bola así muy... Sí, sí. bueno parece... es, Esa bola de diálogo que se forma en el restaurante a mí me gusta mucho, independiente de lo que pasa con la película después y toda la weá... Eh, me gusta mucho el cine gringo Este es un sistema de O sea, es una técnica que, que bueno, Puso Tarantino La puso ahí en el, en el plano No sé si antes había alguien que lo había hecho Y Tarantino la, la copió, el fue más famoso Pero el rollo de, eh, Del diálogo que no va a poner lado ¿Cómo? No va a poner un lado el diálogo Ya, claro, no, sí pues que Sí, que es hay como un una conversación ahí el más famoso es cuando están hablando de las hamburguesas culiadas, ¿cuál es el nombre de culiado en Francia, la hamburguesa? ¿En Pulp Fiction? Ah, oh, la, la hamburguesa en, en, se llama así. Ah, oh, pero acá se llama otra manera y se ponen a conversar, pero... O sea, y y, esa, y, y, y, y la, el diálogo es intrascendente, no tiene que ver con la trama. O sea, es anecdótico, de y claro, pues en un momento uno dice, claro, el muerto está sobrando, ¿por qué puso esta weá? Pero, pero lo interesante es que los diálogos se hacen conocer a los personajes y eso es lo que te introduce Tarantino y lo que lo claro, hace tan bacán, así por eso lo hace el Rey del diálogo, es conocido como él. Si sí, sí, sí, eso es, es choro. A mí me gustó sí, solo de sí. perros de la calle. Sí, sí, y, no, no, no, no. Woody Allen tiene a mí igual me gustó, o sea, yo vi mucho, yo tenía, me acuerdo, que tenía muchas ese bueno, vi mucha Igual me gustaba, tenía, sí. tenía, tenía, tenía su estilo es bueno. muy bien, ¿no? Con... Es ¿Ah? Pero ¿Ah? Es muy cabezón, Woody Allen. Este, este loco es un loco que te habla por capas. O sea, te dice una cosa y hay tres, cuatro, cinco capas acá, que es en realidad lo que te quería decir. Y cuando, y cuando descubriste la quinta capa te, te diste cuenta que el bueno, weón te estuvo insultando todo el rato. ¿Cachai? ¿sí? Es muy genial en este sentido. ¿Cachai? ¿sí? Pero... Seré weón Seré weón Claro. Seré weón Seré ¿Cachai? Qué Sí. Pero... pero Claro, esa misma intelectualidad hace que de repente no, no caché chistes del loco. Luego te tiró un chiste y tú no lo entendiste. como bueno, si no te lo cancha. Claro, claro. Entonces, entonces claro, ahí tienes un poquito...